Hola, ah, gracias María del eh, Festival por nos haber invitado. Ah, ¿sí? <ríe> eh, ah, peso paciencia con el, mi portuñol. <ríe> um, entonces, como decía María, que, um, la Trienal de Arquitectura que promueve un foro de uh, debate uh, cada tres años um, no en tanto que hace um, de, desde 2007 um, y que uh, en los últimos años que tenemos una programación anual um, nuestra misión es toda esa de investigar y fomentar la, la, tanto la, lo pensamiento como la práctica um, pero que nuestra misión es muy de pedagogía, eh, de llevar a la cultura arquitectónica al público en general. Um, en el próximo año que tenemos la, la quinta edición del festival, uh, desde uh, 2012 que tenemos también lo, lo Open House um, Lisboa, Um, Open House Lisboa, is also part, uh, que es parte también del Open House uh, Worldwide, uh, que son 40 ciudades en todo el mundo, uh, que tiene un fin de, un fin de semana uh, en, en el cual que se muestra la arquitectura de la ciudad de una forma gratuita, um, uh, y espacios que normalmente no son visitables al público. Uh, tenemos también un ciclo de, de conferencias que hacemos con el CCB, uh, Centro Cultural de, de Belén, uh, en que tracemos arquitectos o personas de otras prácticas que hablan también de arquitectura, um, en, en que intentamos de tracer no solamente las big stars, pero que también otras prácticas. Um, tenemos un, un protocolo con la con lo ayuntamiento de, de, de Lisboa uh, en que nos han cedido un palacio que estaba abandonado um, en que tenemos que rehabilitarlo uh, en, tanto por la nuestra headquarters uh, pero que también tenemos residentes en um, asociaciones o colectivos que, de alguna forma, um, uh, lidan con la arquitectura, no solamente haciendo la práctica, pero que también tocando en otras ligaciones con el resto de la sociedad. Uh, que, tenemos, que acogemos también muchos otros eventos en el Palacio, de pequeñas organizaciones, um, conferencias, debates, que tenemos libros de... de pequeñas exposiciones, también muchas veces en, en, en parcería con, con otras instituciones. Um, uh, también hacemos um, mucho de la representación oficial de Portugal en termos de arquitectura al extranjero, um, con prácticas más emergentes, um, como lo hemos hecho uh, en la Bienal de San Paulo eh, um, e incluso de Venecia. Um, como os decía, el uh, próximo año uh, tenemos la, la, um, la próxima edición de la Trianal, y os digo un poco uh, sobre todas las, las ediciones, que ha empezado en 2007, um, con 52.000 um, visitas. Uh, el eh, curador ha sido uh, José Mateos, que es el presidente da, de la asociación. Um, después hablamos sobre casas. Um, en 2013 hemos uh, uh, sido una open call uh, por los curadores. Eh, es cuando la trienal ha dado un salto y se ha tornado más internacional. Um, Uh, la idea de internacionalización es tanto de llevar la arquitectura portuguesa al extranjero como de traer más ideas y formas de pensar um, a nuestra ciudad. En uh, 2016, que volvemos a pensar más en la forma ibérica portuguesa de hacer arquitectura, um, eh, que hacemos una invitación a... Uh, la próxima se llama la, la poética de la ración. El curador jefe es uh, Eric Lapierre eh, uh, y uh, será um, un equipo de nueve curadores uh, con cinco exposiciones. Todo va a, a, a ser al volta de la, la ración. Um, entonces, que son cinco exposiciones, Economy of Means, uh, Permaculture for Architects, um, Inner Space, What is Ornament. And, um, y una de las exposiciones uh, se llama Natural uh, Beauty, uh, Belleza Natural, eh, que es uh, el resultado de un concurso universitario um, que hacemos en todas las ediciones también. Um, eh, les los lanzo un reto aquí: si sí, tenemos profesores universitarios, que es abierto para todos los estudiantes de arquitectura uh, que, son, que hacen su maestrado. Um, este concurso. Um, parte también de una colaboración con la ciudad um, hay un programa um, europeo uh, de, que habla de la generación uh, urbana um, al volta de su patrimonio cultural tanto físico como inmaterial um, e, entonces qué va a ser en Marvila, que es una zona de la ciudad que está ahí, ahora uh, en desarrollo uh, que es entre el centro de la ciudad y la parte oriente donde ha sido la Expo um, 98 um, la mayoría del de, lo terreno de esa zona es uh, terreno público uh, y muchas de las uh, muchas áreas que son de, de habitación uh, social Um, entonces que la ciudad que tenta hacer una ligación entre las áreas que son de, de um, propiedad pública con la zona ribereña uh, junto al río que tiene mucho uh, uh, que se torna muy hip muy hipster. ¿Mm? Es donde tenemos todos los craft beers, and, uh, uh, art galleries, uh, workspaces. Pero la, la construcción es de los 90, um, toda la población uh, ha sido um, mudada de otras zonas del, del país para esta, para esta área. Entonces, ¿qué hay un trabajo de hacer con la población? Que es? que que es muy, muy envolvido, eh, nosotros hacemos parte de un, de un grupo uh, que uh, estudia y tenta de, tentará de, de proponer cosas a la ciudad de cómo pensar lo, lo plano de esa área. La trianal entra como el agente provocador. Entonces, que uh, también porque nuestra equipa no es tan grande, uh, intentamos... Uh, de uh, hacer parte de nuestro programa con, con esta con este trabajo con con lo ayuntamiento um, este es una área de una misura de um, urban empty uh, empty areas um, en Um, los habitantes que hacen muchas pequeñas hortas, entonces es algo que se está promoviendo um, para la, la próxima edición de la, de la trianal uh, que estamos desenvolviendo lo, lo, las actividades educativas esas son uh, desarrolladas por nosotros y e no los comisarios uh, e, um, tenemos un, un reto uh, por la, um, a través de la Future Architecture Platform uh, para um, una summer school en uh, May, um, mayo uh, para desenvolver uh, cuatro o cinco actividades um, uh, vamos a hacer una prueba de esas actividades en el Open House Lisboa implementar en trianal. Um, y como decía, la, la open, uh, open House Lisboa ha, ha sido, o, voy a decir, la, la, la, um, porque es un programa anual en que se testa mucho, o que más fácilmente vemos uh, la adhesión del público a la, la, um, a la cultura arquitectónica. Uh, en, cinco o siete años que es muy interesante de ver la cantidad de público que crece siempre de personas que vienen todos los años y también los voluntarios, personas que han visitado, que quieren ser voluntarios que formamos, que les decimos explicamos de cómo hablar de arquitectura y también a los estudiantes de arquitectura cómo hablar de arquitectura a un público alargado que no es especialista en eso entonces, que es un evento que es muy fulcral, también para que después del nuestro, nuestro festival um, sea más completo. Uh, tenemos cerca de 70 espacios todos los años, eh, cerca de 20.000 visitas. Um, los convido a venir a Lisboa a uh, la próxima trianal, uh, de 3 de octubre o 2 de diciembre. Um, eh, gracias <laughs> Bueno, hola. Bueno, he empezado poniendo el vídeo porque digo, al fin, así todo lo que cuento luego se entiende mejor. ¿no? <ríe> eh, bueno, gracias sobre todo por organizar ese tipo de encuentros, porque yo creo que muchas veces, bueno, en mi caso por lo menos, eh, cuando estás como en el desarrollo ¿no? de este tipo de propuestas, te sientes como muy solo, ¿no? queriendo intentar unir a tantas eh, personas, tantas instituciones, tantas… ¿no? gente que intenta, que, que piense igual que tú, ¿no? que, que llevemos a una, a, un, a una conclusión sobre cómo al final las ciudades pueden cambiar a través de los hechos de las personas. ¿no? Y creo que en este tipo de encuentros en el que desde muchas formas de hacer y otras realidades eh, se permite como investigar ¿no? y llevar a otros territorios estos proyectos, que al final yo siempre los considero que están en evolución. ¿no? Esta mañana mucho ve, veíamos ¿no? cómo... A final de edición tras edición, estos eh, eventos efímeros lo que permiten ¿no? y obligan casi es a reinventarse año tras año y yo creo que al final eh, esto es muy positivo ¿no? para que tengamos como la capacidad de empezar un nuevo año con energías renovadas, ¿no? que yo a veces que acabo como exhausto. ¿no? Entonces, eh, Concéntrico, el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño, bueno, pues nace en 2015 eh, con la primera edición, Concéntrico 01, siempre desde el principio quisimos de nombrar 01 ¿no? con la idea de llegar a 10, porque eh, siempre teníamos como un, una ideología de partida en el que el evento en sí mismo por una edición no iba a transformar nada, sino que tenía una capacidad de ser, eh, por repetición, por eh, divulgación, por difusión, eh, la capacidad de intentar tener como una nueva forma de percibir eh, la ciudad y el, un entorno urbano concreto como es Logroño. Eh, justo, bueno, es un poco, ¿no? Logroño es el Festival Internacional que propone una reflexión sobre el ámbito eh, urbano en la ciudad. Esta imagen, al final, eh, eh, lo que intentamos abrir es eh, diferentes espacios. ¿no? Por, por ejemplo, para Bilbao ¿no? nunca nos ubicaríamos en la plaza de Moyúa, sino que iríamos a una zona del centro histórico que está como deteriorada, que no tiene como la capacidad de ser atractiva por sí misma, o sí que lo es, pero que para la sociedad eh, no lo es. En España, en muchas de las ciudades, eh, los centros históricos han quedado pues, devaluados por motivos sociales, por la propia eh, integración eh, de los equipamientos, por el envejecimiento de las personas. Entonces, es un caso que habitualmente pasa en muchos de los centros históricos en cualquier ciudad española, que hay unas zonas que tienen mucho valor patrimonial, eh, espacial, urbanístico, por los trazados que casi siempre conllevan la ciudad histórica, pero que muchas veces han quedado como al margen de la ciudad, ¿no? porque, porque al final no, han, no se han metido en el barco ¿no? del, del desarrollo urbano. Entonces, en gran parte, en Concéntrico lo que hacemos es poner el foco en esa parte de la ciudad. Y eh, repensar esos espacios a través de pues, las propuestas de arquitectos, diseñadores, españoles e internacionales, eh, que lo que intenten es que… La ciudad se ha percibido de otra forma durante unos días eh, con diferentes eh, motivaciones. Por ejemplo, en esta imagen, en el claustro de Palacio, también abrimos espacios que habitualmente nadie puede acceder. ¿no? Entonces, casi de forma anual, las personas eh, eh, pueden volver a acceder a lugares que muchas veces forman parte de esa parte negativa de la ciudad. ¿no? Lo positivo que son estas calles, esos sitios donde nunca podemos como adentrarnos. ¿no? Otros sitios que, por ejemplo, son patios de instituciones que los usan como parkings y nosotros justo esos días echamos los coches ¿no? en esos momentos, con esa idea de que la ciudad es de todos y que construirla tiene que ser de una forma colectiva y con una opinión crítica. ¿no? Por eso, eh, este tipo de imágenes, ¿no? en la que al final esos ríos de personas van como derivándose por lugares donde eh, nunca, nunca sucede nada. ¿no? Y esta también, eh, que me parece muy importante, porque eh, eh, tener la capacidad eh, de llevar las prácticas en la arquitectura y el diseño a unos entornos que no son los habituales, no son los profesionales, no son los colegios de arquitectos o de diseñadores, no son las asociaciones, sino que siempre... Eh, uno de los puntos de partida es reivindicar que eh, las prácticas de arquitectura y el diseño eh, pueden mejorar la vida de las personas. ¿no? O sea, tienen, pueden tener eh, herramientas mucho más cercanas, mucho más próximas, que sean percibidas por la ciudadanía general como algo... Eh, que le permite entender mejor su entorno cotidiano, ¿no? entonces desde ese punto de vista, este tipo de imagen ¿no? en el que al final la gente como que se tira a la calle y va saliendo con el folleto, con el mismo folleto que tenéis vosotros entre las manos pero este de la edición 02 ¿no? y que padres van con hijos casi de una forma divulgativa ¿no? y cómo entender que, que no tienes que ir al Museo del Diseño de Londres para encontrar una exposición de diseño sino que puedes encontrártelo en cualquier espacio público y en contacto directo con la calle, siempre quisimos salir a la calle ¿no? y y un, una imagen fija de una edición, por ejemplo esta, eh, más o menos está construida por 70 arquitectos y diseñadores y artistas que participan en las 14 instalaciones que hubo este pasada edición en mayo. Cuatro exposiciones, encuentros, performance, talleres y presentaciones. Un poco que es un... Proyecto que se construye al final a través de la colaboración de eh, bueno, 30 instituciones, entidades y empresas que se suman al festival. O sea, siempre es muy importante al final llamar a la puerta año tras año a cada uno para que cada logo de estos aparezca. Pero bueno, no es el logo, simplemente es la confianza ¿no? que muchas veces eh, generan a través de incluir programación, sumar experiencias internacionales y que hacen que el proyecto no se quede solo en sí ensimismado, sino que eh, sea leído y, y transmitido por muchas eh, formas de verlo. Eh, nosotros habitualmente eh, los espacios que utilizamos va a ir apareciendo una serie de fotografías ahora de, de diferentes ediciones eh, tenemos también la intención un poco tam, eh, como de contraponer el tema de esto que hablábamos esta mañana sobre el turismo no por ejemplo esta plaza que es la plaza del Rebellín es un pequeño como espacio bastante recolecto de la ciudad no con la muralla más antigua de la ciudad de logroño la puerta iniciática de donde se eh, bueno donde se defendieron de los franceses no entonces es un punto de la ciudad que queda como, una especie de best como un, un, un, un punto congelado ¿no? en la ciudad. De hecho, hay dos plazas concatenadas: esta, que queda como vacía siempre, ¿no? solo de forma contemplativa, y justo al lado está la Plaza del Parlamento, que está justo al Parlamento, junto al Parlamento del Gobierno de La Rioja y que eh, permanece llena de terrazas para tomar cervezas. ¿no? Entonces, eh, es un poco como eh, la idea de, del festival también es hacer uso de los espacios que parece que tienen que ser contemplativos. ¿no? Entonces, eh, nosotros intentamos incluir eh, prácticas en entornos que quizá eh, no, de, no, no son usadas por nadie. ¿no? Entonces, como no hay ningún tipo de equipamiento que permita usarlas, eh, son solo para pasar, ¿no? Entonces, eh, este sitio nos parece muy interesante y justo también la intervención que se realizó este año eh, por David Marchetti, que es un arquitecto italiano, que realizó una torre frente a la muralla, ¿no? que al final eh, nosotros siempre hemos tenido la intención de generar en Logroño una serie de intervenciones que no solo se limiten a cuestionar, un diseño concreto de la ciudad, sino que eh, puedan ser bueno, replicables o replicadas ¿no? en conceptos como casi como una muralla y un límite, ¿no? Una muralla como límite, borde de una ciudad, o bueno, esta línea de agua ¿no? que permitía como, transformar uno de los espacios eh, de la ciudad. Año tras año, como decíamos muchas veces, eh, lo que intentamos es plasmar diferentes propuestas en los mismos espacios, de una forma en la que al final también el fin del festival es un fe de divulgación y didáctico ¿no? que, que permita a las personas entender mejor las escalas de los espacios públicos qué, qué equipamientos podrían tener cuáles no tienen ¿no? muchas veces pensamos que las ciudades eh, bueno, no tenemos como la capacidad de entender cómo se pueden diseñar ¿no? las propias entornos públicos y nos parecía eh, muy interesante cuando muchas veces nos dicen ¿y cuáles son los espacios de este año? No? pues la réplica es, es interesante simplemente porque eh, tener la capacidad de Discernir sobre si lo de un año te ha parecido más interesante o menos, porque has entendido lo que funciona en un, en un determinado punto, ¿no? como en este plaza, justo aquí, la plaza de San Bartolomé, convertida por Picado de Blas en una gran mesa que es un cien pies, ¿no? que permitió una serie de comidas colectivas. Eh, al final, ¿por qué no una mesa y si un banco? ¿no? Porque hay que proveer de los espacios públicos de un determinado tipo de mobiliario y no de otro. O, de repente, otro año, eh, Javier Dulín generó una propia anfiteatro ¿no? en sí mismo, contenido para poder llenar de cultura un espacio que habitualmente solo se, solo se transita, ¿no? pero no se permanece. El material principal, que lo estaréis viendo en diferentes instalaciones, es la madera. Nosotros bueno, contamos con un colaborador que produce madera de contrachapado y, entonces, muchas veces, casi es también la capacitación de reentender ¿no? ese material de múltiples formas. Justo aquí volvemos al pequeño anfiteatro que reflejaba la torre de San Bartolomé, de una forma en la que al final el telón de fondo es la propia arquitectura de una ciudad. ¿no? Y como ese, ese, ese punto en el no ocurre nada, aparece una programación ¿no? durante seis días, que habitualmente es lo que dura el festival. Eh, o este anillo gigante que vino de Berlín, ¿no? a través de PlastiFantastic, y que también justo este último año intentó como abrirnos a otros territorios. ¿no? Siempre habíamos actuado en el espacio público, en el propio eh, en los propios calles, ¿no? pero también al final muchas veces eh, quisimos como salirnos de los entornos habituales para eh, intervenir en un edificio que permitiera también como generar bueno, un cuestionamiento, no, hasta que, bueno, hasta que a la gente le parecía horrible, no, o sea que era como divertidos la forma en la que se sociabilizó el propio proyecto no, a través de Ring Deluxe de Fantastic o esta pequeña... Lámpara, ¿no? que vino desde República Checa con, eh, con el estudio Mjolk, que en la Plaza de Santa Ana eh, generó como un entorno a habitar en torno a una farola. Este, este es uno de los espacios que de repente también nos parece interesante eh, introducir en el, en el festival porque no habla… De, de entornos urbanos en la ciudad consolidada que acaban de ser inaugurados de hecho esta plaza la plaza Santa Ana eh, se inauguró en 2013 a, a través de una eh, transformación urbana que sufrió eh, para abrir y conectar la, la iglesia de San Bartolomé que veis ahí arriba con la iglesia de Palacio eh, y en este caso que de repente permite hacer como una pequeña eh, espacio público no de cohabitar y al final pues todo acaba con vino no entonces un poco eh, la idea eh, más o menos que nosotros seguimos queriendo continuar es un poco... Eh, tener el, el fuerte en el proceso educativo que se genera en, en, el, propio, en el propio festival. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el pabellón o a través de todas las charlas que van sucediéndose en cualquier sitio, ¿no? en cualquier localización, sacar los contenidos didácticos también al espacio público, aunque sean más difíciles, aunque nos escuchen peor, pero tener la capacidad de encontrarte algo sin ir a buscarlo. No, no una conferencia en la que de repente tú vas intencionado, sino que eh, puedes parar en cualquier espacio y cualquier espacio es un momento para intercambiar conversación y generar un interés. ¿no? Por eso, por ejemplo, en la, la arquitectura del pabellón, que es una de las últimas conferencias siempre que hacemos cuando se clausura el festival, ¿no? en este caso las tres arquitectas que habían ganado el pabellón, eh, construir el pabellón a través de un concurso público, que de hecho ahora está abierto los concursos de Concéntrico 05, pues ellas mismas cuentan el proceso de construcción de su propio pabellón. Veis ahí como en la foto, en la pantalla, ¿no? Veis ahí como que veis como una especie de ellos los llaman las, los peces, ¿no? Eh, están ahí como varados, ¿no? Entonces también. Eh, no solo eh, nos interesa como el preciosismo de la propia pieza acabada, sino todo ese punto todo ese aporte que hay detrás del proceso de llevar a cabo una realización, de entender la profesión, de entender eh, y al final dar imaginación y creatividad a todo el mundo que puede pararse y escuchar en cualquier momento. Este es el 1 de mayo del año pasado, pues de repente que gente pasa a tomarse una cerveza, pues se para y escucha. Entonces, hoy llevamos también estos encuentros que también eh, justo eh, Antoine, que también estuvo este año con nosotros, que intentan también hablar de formatos, un poco como hacemos aquí, sobre comisaría de investigación y e docencia y que en este caso con Andrea García desde Portugal, que ella realiza el comisariado de la Bienal de Arquitectura Contemporánea de Maya o el MAM el Museo de Arquitectura de Maya, el Mes de la Arquitectura de Maya, nos permite también entender cómo la arquitectura es difundida cómo es enseñada cómo son los, qué formatos permiten llegar a más personas y cuáles son los que mejor funcionan en torno a ello ¿no? o bueno, con aquí también desde Polonia o bien Antoine, justo aquí impartiendo un taller de reciclaje de las propias instalaciones que se habían llevado a cabo durante el festival ¿no? un poco como en la misma estrategia que la hace en velastok Las exposiciones para nosotros son muy importantes. Como decía ahora justo, eh, yo ya hablo de la, del año pasado, pero es esta edición pasada, ¿no? la de 2018, eh, van enroladas ¿no? con la del próximo año, que es en 2019. Y esta exposición es de las más importantes que para nosotros tiene el festival. Directamente muestra todos los, todas las propuestas que han llegado a Logroño para las diferentes convocatorias que abrimos. ¿no? Es una forma en la que eh, tres de estas eh, se han llevado a cabo, con lo cual Tú como observador puedes eh, visitar la propia arquitectura construida, pero no solo esa, sino que puedes ver el panel de esa arquitectura y luego puedes ver todo lo que no se ha hecho en ese mismo espacio. Esto tiene como un fin que al final eh, llegara a… a, a a comprender, ¿no? eh, Cuando un edificio, por ejemplo, cualquier edificio se ha construido, muchas veces son resultado de concursos, ¿no? Y hay veces que hay exposiciones de los concursos, pero no cuando está construido el edificio, sino es como en la fase inicial, ¿no? A mí me parecería más interesante mostrar lo que no se ha hecho cuando esté acabado el edificio, ¿no? Porque al final eh, permite entender la escala de lo construido, la escala de lo realizado y de lo que no se hizo y eh, generar más opinión entre las personas o esta charla que venía desde República Checa, o la literatura también como un espacio en el que la arquitectura ahora mismo no solo se cuenta eh, como un marco de las ciudades, ¿no? como en muchas novelas Barcelona, sino que la ciudad, eh, con este caso, por ejemplo, con Coniche Editorial e Historia de la Fuerza de, de David vestue analiza analiza ¿no? la ciudad como un ente vivo que va mutando, o fisura de Ediciones Rúa también con otros los participantes. Por último, y también... Eh, importante de este año, eh, ya habiendo hecho cuatro ediciones, que nos parecía como muy interesante generar una página web en la que todas las intervenciones casi formaran parte de un archivo gigante, ¿no? Porque eh, la idea es casi, bueno, que esto sea casi como una biblioteca de consulta, ¿no? De cómo eh, la ciudad, que siempre la consideramos como un ente duro, ¿no? Y un poco como agresivo y, y, y como alejado de nosotros de la, de la escala urbana, puede ser como mucho más fluido, puede ser mucho más dúctil, ¿no? Eh, y cómo la arquitectura efímera permite transformar también la ciudad consolidada, aportándole imaginación y nuevos usos que, que queremos como casi concentrar en esta web, en esta pestaña de archivo, ¿no? y que todo casi sea como las, pues no sé si casi 50 intervenciones que ya hemos hecho en estos cuatro años, sean consultables a través de las propias historias, como habéis visto al comienzo en el vídeo, de los propios arquitectos y diseñadores, a través de la visión de sus propias fotografías, de sus textos, ¿no? y bueno, así que os invito a la próxima edición, ¿no? que es el 27 de abril a 1 de mayo, y muchas gracias. Uh, muchas gracias. Uh, creo que María ha dicho casi todo. Así voy a intentar un poco complementar esto. Um, así, um, London Festival of Architecture es un evento anual que cada junio celebra Londres como el centro mundial de, de la arquitectura. En paralelo, a través del año, usa su formato de festival para ensayar ideas especulativas y ofrecer soluciones alternativas dentro de nuestro entorno construido. Uh, el festival está organizado por un equipo muy, muy pequeño con uh, um, recursos muy limitados, estamos solo cuatro personas, pero la idea es que ofrece una plataforma donde, donde cualquier persona o organización interesada en el entorno construido puede organizar un evento. Por lo tanto, nuestros organizador, organizadores varían desde socios culturales, culturales, como la Real Academia de Artes o el Museo de Diseño, embajadas y escuelas de arquitectura, hasta comunidades de vecinos. Eh, en 2018, el festival fue el más grande hasta ahora. Incluyó más de 500 eventos para un público que superó los eh, 600 eh, mil visitantes. Un poco de uh, contexto y historia, el festival comenzó en 2004 en Clarkenwell, uh, que es un distrito de diseño en Londres, como un evento bianual de 10 días y poco a poco se ha convertido en un evento anual de, de, de, de la duración de un mes. Uh, desde sus inicios, el festival fue dirigido por y para los londineses. Este es Renzo Piano ejerciendo su derecho histórico como hombre libre de Londres que te permita atravesar la ciudad con tu rebaño de ovejas. Este evento atrajo a una gran audiencia reuniendo más de 10,000 personas. Como María ha dicho ya, en el año 2008, el festival logró el cierre temporal de Exhibition Road, una calle de alto tránsito rodado en el barrio de los museos eh, en Londres. El cierre de la calle durante dos vías eh, vino acompañado de varias instalaciones y eventos públicos. Uh, los organizadores del festival pidieron a los visitantes que imaginaran y dibujaran eh, un pavimento potencial en caso de que un día la carretera se transforma de una ruta peatonal. Hoy el mismo pavimento, imaginado de manera efímera um, por los participantes, se puede ver materializado en esta calle que se ha convertido en la principal artería peatonal del barrio de los museos. A día de hoy, uh, el festival actuó, actúa como una institución de transformación urbana y trabaja junto con varias instituciones es públicas para promover la arquitectura, proporcionar experiencias y oportunidades a jóvenes arquitectos y ayudar a hacer de Londres una ciudad mejor. Uh, en 2017, la visión del festival se amplía cuando la Galería de Arte de Dalich nos cont contactó para repensar su esp espacio expositivo. Uh, Dalich fue la primera pinacoteca pública del mundo. Diseñada por el arquitecto Sir John Soane, se abrió al público en uh, 1817. Uh, la galería tiene una colección de pinturas de maestros del mundo de primera clase, pero también tiene dos principales, problemas principales. Primero, no tiene suficiente espacio para realizar activa, actividades adicionales y, segundo, su audiencia es predominantemente gente local de edad avanzada. Nuestra respuesta a estos desafíos fue organizar un concurso de arquitectura para un espacio temporal de eventos alternativos, que al final fue este proyecto, que les permitiera una programación adicional atractiva para una audiencia más amplia. Durante su existencia de seis meses, el pabellón fue un éxito rotundo. El proyecto permitió nuevos formatos experimentales, como un bar aquí de programación y atrajo un público mucho más diverso. El, eh, el requisito fundamental para participar en el Corcuso de pabellón era ser un estudio de arquitectura joven y emergente. El equipo ganador IVDU tras finalizar el pabellón, en seis meses han crecido de los tres, tres miembros in iniciales a un equipo de diez personas realizando numerosos proyectos su surgidos a raíz del pabellón. Desde entonces, varias organizaciones en Londres no, no, eh, nos han contactado para desarrollar diversos concursos de arquitectura que pueden repensar sus espacios. Esta es una selección de proyectos que hemos hecho en este año. El uh, pabellón de Dalí ahora es un evento bianu bianual. The Color Palace, una fusión animada y festiva de las tradiciones culturales europeas y africanas, ha sido elegida como el segundo pabellón en Dalí para el verano 2019. Bancos Urbanos es un proyecto realizado en colaboración con... Eh, de el City de Londres, mediante cual una serie de diseños transformaron el uso del espacio en el distrito bancario de la City, normalmente muerto fuera del uh, uh, horario de oficina. Uh, también hemos colaborado con la estación de tren London Bridge, uh, con un problema que la gente no sabe dónde está el río Támesis una vez que se salen de la estación. So, esto es la vista cuando la uh, gente sale. La propuesta ganadora busca una solución de orientación que ayude a las personas a navegar hacia el río. Y finalmente, en el año pasado, hemos trabajado con la comunidad LGBT Plus de Arquitectura de Londres en un concurso para diseñar una plataforma que por primera vez representa la industria de la arquitectura en el Día de Orgullo Gay. Y uh, el, el festival continuamente trabaja con ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas. En 2016, Sadiq Khan, el alcalde de Londres, ha nombrado a 50 arquitectos y diseñadores para trabajar con los consejos locales y mejorar la calidad de vida en Londres. En la lista solo había cuatro instituciones relacionadas con la arquitectura, entre las cuales se encontraba el Festival de Arquitectura. Nuestra colaboración con Alcadía incluye eh, una investigación que analiza el valor económico de la arquitectura en Londres y una campaña de, que habla, habla sobre la desagulidad de género en la industria de la arquitectura. Y para uh, finalizar, quiero decir que todos los proyectos que os he mostrado no solo intentan dejar un legado construido en Londres, sino que ofrecen nuevas formas de ver el papel que un festival de arquitectura puede jugar dentro de la ciudad. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Eh, antes de pasar a, a las preguntas del público, me gustaría un poco preguntaros eh, a vosotras y a vosotros. <ríe> eh, bueno, teniendo en cuenta también el carácter abierto ¿no? y abierto a todo el público que tienen vuestros festivales, eh, entiendo que socializar el diseño y la, la arquitectura a través del formato festival puede ser eh, una herramienta más fácil, ¿no? Es decir, ¿no? Es, puede ser un, una forma de acercar a otro tipo de público ¿no? a este ámbito de conocimiento que es como más dirigido al ámbito de la arquitectura. Y hablando de festivales, eh, aparte de analizar eh, el impacto, nos gustaría saber eh, si habéis valorado el, el legado pedagógico de alguna forma, o sea, si tenéis en mente cómo valorar o cómo medir o cómo evaluar, el legado pedagógico, la pedagogía que surge de vuestros festivales. No, no sé si es un, una pregunta un poco compleja o complicada de medir, o sea, quiero decir, pero me gustaría saber si reflexionáis sobre eso, ¿no? si, si tenéis alguna herramienta para medirlo o, o, o, o ni siquiera lo medís. ¿Tú que estás en el, ámbito, en el área de educación? Sí, pero que en verdad es la próxima edición, será la, la primera vuelta que, que estaré um, coordinando esa, esa área, um, que, pero que no, no tenemos ninguna herramienta uh, de estudio de públicos, que eso es algo que, que estamos a pensar... Um, que hemos uh, uh, actualmente um, contactado una, una organización que hace estudios de públicos, pero que es caro y que tenemos que pensar con quién hacerlo. Um, la, puedo decirte, eh, uh, uh, en relación a, al, al Open House, um, que tenemos una idea de la de la cantidad de, de personas que vuelven al, al, um, a, al año siguiente, um, pero que um, lo, lo veo la parte de la, del voluntariado como, como lo nuestro primero público. Ahí sí hay una formación o un, un empeño muy grande de, de, de, de, en términos de pedagogía. Um, eh, que es impresionante siempre, uh, que tenemos cerca de 300, 300 um, aplicantes, eh, que nos quedamos con 200 cosa, um, voluntarios, eh, que son muy empeñados, uh, y cada vez más menos estudiantes de arquitectura y más personas que son de otras áreas, pero que han visitado o que nuevamente van a, a, a presentar arquitectura a otras personas, pero para mí ese que es que no tengo cifras, pero que es una demostración de, de, de valor. Um, pero que sería uh, verdaderamente necesario de hacer un estudio más cuantitativo para justific justificar la necesidad de, de hacer eso. Bueno, en nuestro caso, eh, sí que lo vemos eh, en función de que, por ejemplo, más colegios nos piden visitar, el claro, desde la primera edición, que no lo conocía a nadie, ni sabía lo que se esperaba, no como la, el entendimiento por parte de los institutos y los colegios de... En, como de ver que tanto Concentre como también lo visual, que es un festival que hacemos en los comercios, para ellos es un lugar de aprendizaje, ¿no? entonces eh, nos piden visitas guiadas, o sea, siempre, siempre nos hacemos un esfuerzo bastante grande por poner parte del equipo en llevar a cabo esas visitas, o aparte sea, de las que son abiertas a todo el público, que obviamente pero estas eh, especializadas ¿no? para unas personas que de repente quieren participar de de entender como de una forma próxima ¿no? y en su periodo educativo, ¿no? que me parece como muy interesante eso también. Y luego por el otro lado, eh, sí que también como con los voluntarios que forman parte del festival, eh, pues también ha sido como un punto de encuentro para muchas personas eh, que ha configurado otros colectivos que han surgido a partir de... Entonces, para mí son como mis hijos. Estos cuando van, hacen cosas luego aparte, ¿no? Por ya de su forma, que me gusta más o menos lo que hagan, eh, se han encontrado ahí, ¿no? Y han encontrado ahí como la fuerza o, o el empoderamiento de, de querer hacer algo por sí mismos, ¿no? y, y, y yo creo que eso al final lo posibilita eh, ver. Porque cuando ves, entiendes que puedes hacer y... Y lo que no ves, no, o sea, es, es, al final eso es la cultura. ¿no? La cultura es eh, transmitir para que a unas personas les llegue aquí, a otros aquí. ¿no? Y al final siempre yo comparo los proyectos como con una escalera. ¿no? Hay gente que se queda en el peldaño, pasará y se irá. ¿no? Y otra gente a lo mejor sube hasta, hasta arriba ¿no? o se quedan por el medio. Y eso al final yo creo que es el interés ¿no? que desde nuestra formación, desde cada uno de los eh, impactos que ha tenido cada uno, eso sea una oportunidad para llevarte a otros territorios que muchas veces no, no tienes a tu alcance. ¿no? Uh, es imposible <laughs> cuantificar, pero yo creo que nosotros siempre intentamos trabajar en dos líneas en, uh, en esta pregunta. Primero, tener mucha oferta en espacio público, uh, porque... Siempre tienes gente que va a museos y tienes gente que no entra a museos. Así, si algo es en museos, ellos no van a ver. Así trabajamos muchos con espacios públicos, eh, estación de estrenes, estos, estos sitios que cualquier persona usa en Londres. Pero otro que yo creo que es más interesante de esto es parte de nuestro trabajo eh, donde para participar con un evento en festivales gratis, yo creo que en Londres es único festival donde no necesitas pagar para que tu evento es incluido en la programa y uh, queremos uh, uh, en unos años tenemos uh, queremos tener una situación donde cualquier persona puede organizar el evento en el momento organizan organizaciones grandes unos equipos proactivos pero no cada persona, y uh, trabajamos en un, no es libro, pero como una publicación pequeña, que es como un dummy book que te dice cómo hacer un evento de arquitectura. Sí, sí, es un manual, sí, el evento es gratis que necesitas tener doble de billetas, así, estas cosas, porque yo creo que gente simplemente no sabe cómo hacer un evento y al final no es tan complicado, y poco a poco tenemos, tenemos... Muchos como grupos de vecinos que, por ejemplo, hacen uh, tours de sus jardines o grupos de activistas, más y más gente que no son arquitectos, hablando de arquitectura, arquitectos. Sí. En relación a lo último que estabas diciendo, me parece súper interesante ese, ese trasladar la capacidad de desarrollar eventos a cualquiera, incluso hasta el punto de comunidades de vecinos, al propio individuo. ¿Qué pasa con la financiación, por ejemplo, de estos últimos que estás diciendo? Por ejemplo, comunidades de vecinos que quieran hacer algo, dices que existe ese dummy book ¿no? que te dice cómo organizar un evento, pero si quieres hacer algo que requiera un poco de financiación y, por ejemplo, eres una comunidad de vecinos, un individuo… ¿También proponéis algún tipo de formato para conseguir financiación? Y si es así, ¿cuál? No, en este momento no. En este momento el festival funciona como una plataforma que te ayuda para, para gratis, para promover tu evento, pero no, no tenemos como budget para cualquier evento. Pero al final, eh, nosotros, y eh, creo que es similar eh, con otras... Eh, Equipos, equipos sexuales que nosotros no tenemos mucho dinero pero que tenemos son conexiones so, por, por ejemplo podemos ayudar con un sitio con un espacio, con un sitio para una instalación que en Londres es muy caro y muy difícil para encontrar ayudamos en esta manera si podemos ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? Pues yo tengo una, ¿no? Así hablando y conectando también con el tema de la financiación, que bueno ha salido en, en alguna en alguna otra conferencia, alguna otra charla. Eh, claro, siendo un siendo festivales que tienen una magnitud importante, que no que acogen a un montón de, de público. Eh, más allá del del apoyo financiero, ¿qué tipo de relaciones tenéis con las instituciones y, y cómo os apoyan? O sea, primero si os apoyan bien a nivel económico o no, y luego, ¿qué otro tipo de apoyos tenéis por parte de las instituciones? Unfortu un, unfortu uh, muy, pequeño, uh, muy, muy pequeña contribución de gobierno, mucho menos que diseño o moda o otros uh, festivales uh, iguales en Londres. Uh, menos de 10% tenemos de gobierno, otros, yo creo que mayoría es de uh, oficinas de arquitectura que ven esto como una contribución filantrópica, uh, ayudar el festival que uh, sí, vive. Y, uh, unos, y otra, otras partes de dinero son específicos de cada proyecto, por ejemplo si tenemos um, una fiesta de abrir el festival, eh, colaboramos con un edificio que nos da espacio, hace un, una fiesta para nosotros sin transacción de dinero pero con un valor sí. bueno, En nuestro caso el festival comenzó o sea, yo se lo propuse al ayuntamiento de Logroño y ellos me dijeron que buscar una institución con la que hacerlo y yo que soy arquitecto pues empecé a trabajar con el colegio oficial de arquitectos de la Rioja casi solo como una, como, la, como la casa donde ir como siendo como el receptor del dinero no eh, bueno sobre todo con la fundación cultural de los arquitectos de la Rioja yo no estaba ni colegiado o eso sea, quiere decir que empecé así como Ahora estoy colegiado y soy de la junta del colegio. Pero era, yo pensaba que la arquitectura, o sea, o aproximar la arquitectura y el diseño no hacía falta estar como colegiado. ¿no? Me parecía como una casa, como un sitio donde podías hacerlo desde fuera ¿no? y luego me he metido por, por meterme. Y, y siempre desde el principio siempre planteé el proyecto como una suma de muchas personas. ¿no? Entonces yo nunca quise que ni que lo absorbiera el ayuntamiento, ni que lo absorbiera el gobierno de La Rioja, ni que lo absorbiera una empresa, sino que fuera la suma de muchas pequeñas contribuciones eh, que ahora pues más o menos supone, por ejemplo, el ayuntamiento supone el 30%, el gobierno de La Rioja este año va a ser como el 20 o el 10, 15. Y luego eh, muchas instituciones europeas, pues está el Instituto Italiano de Cultura, el Instituto Checo el Centro Checo en Madrid, el Goethe Institut, el Instituto Iberoamericano de Finlandia, el Instituto Francés. Entonces, son siempre intentamos eh, intenta trasla, trasladarle a ellos la filosofía del festival que es, intenta ser como una trayectoria ¿no? a largo plazo. Entonces, con ellos lo que intentamos hacer es... Bueno, este año contribuís esto, pero a lo mejor el próximo año pueden, con un programa que tienen de su país de origen, pues pueden contribuir más, ¿no? Entonces es como un poco un chicle que va armándose en función de eso. Este año ha sido más o menos como el 22% de las contribuciones de estos institutos europeos, que para nosotros es lo mejor, porque al final, como sabéis... Eh, el próximo año, por ejemplo, hay elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues todo es un poco volátil, porque al final gobernará este o el otro, o el que sea, pero hay que otra llamar a la puerta al nuevo, al, o a la nueva, o a quien sea, para ya volver a pedir el dinero, que no lo hayan como capitalizado no sé quién. Bueno, esto son como las cosas de siempre, que es un poco... Pero mi filosofía siempre fue como establecer como una especie de plataforma, por eso cuando se he puesto lo de las 30 marcas o 30 tal, porque al final lo que quiero es que sea como un poco de todos y de nadie. Entonces yo ahí soy muy libre para dirigir el proyecto hacia donde crea que tiene el interés. No tengo ningún tipo de injerencia a nivel de comisariado ni de elección de personas. He trabajado yo creo que de los proyectos más libres en los que he desarrollado en mi carrera profesional y nunca he tenido ningún tipo de eh, como problema con, de, de tipo político, por ejemplo, con ningún tipo de, de las instituciones que participan. Que eso me gusta decirlo porque muchas veces parece como que trabajas a, como a, a, a, al servicio de ellos, pero no es así. Y por otro lado a nivel técnico también tenemos mucho apoyo porque eh, nosotros no solo es el nivel político sino que el nivel de funcionarios hemos tocado como todos los palos de los funcionarios de, de todos los departamentos. O sea que pues desde el ayuntamiento ¿no? que trabajamos desde el, con electricidad, con policía, con movilidad, con medio ambiente, con... Eh, permiso de ocupación de espacio público, porque nosotros, aunque supuestamente el ayuntamiento está de nuestra mano, nosotros pedimos todos los permisos uno a uno, de cada una de las localizaciones, tenemos un seguro de responsabilidad civil, o sea que no es todo, o sea, luego queda la instalación ahí, ¿no? pero que todo lo que hay detrás es como una especie de suma de mucha gente poniendo como su granito de arena, que las personas al final, al principio nos veían un poco, yo creo que como rara avis, pero cuando han visto como que ha contribuido ¿no? a hacer un bien común, de todos, al final muchas veces pues, produce casi como un orgullo. ¿no? Entonces yo creo que al final el funcionario que a lo mejor no le apetece nada montarse a ver si vas a poner un anillo en una torre colgado y no sé qué, pues bueno, algo al final como que, bueno, pues estará bien, ¿no? O sea, como que ya generas una confianza y yo creo que trabajar con las instituciones muchas veces también proviene de trabajar con personas que al final es una confianza ¿no? que estableces. Interesante porque con nosotros que se pasa tanto lo mismo que con, con Londres o que con vosotros uh, en las dos dimensiones, pero que sí que tenemos um, uh, financiamiento uh, del gobierno cerca de 40%. Um, uh, um, Cuatro, por cuatro años. Um, um, después que tenemos los protocolos con la, la ciudad, M mucho es coproducción, entonces que podemos usar las, uh, uh, uh, las logísticas, todo lo que la ciudad nos puede ofrecer, tanto en espacios como prints. Um, print, um, no es tan fácil de tener uh, autorizaciones para eso, que lo porque la ciudad es tan grande que todos los departamentos no hablan unos con los otros. Um, uh, uh, para além disso, mucho las embajadas, cuando queremos trazer… Um, extranjeros o mismo cuando le vamos al, al exterior, el Ministerio del, de los Negocios Extranjeros, um, el turismo, um, eh, y también con otras, uh, otras venues, con otras instituciones. Que trabajamos con el CCB, la Culturgest, um, eh, que tenemos también parjeros estratégicos como la Fundación EDP uh, y también otras um, participaciones uh, in kind, um, uh, como eh, la Fundación Ser que hace todo el print para Open House, uh, Fundación Agacan que nos uh, ayuda con los voluntarios. Entonces que, que tenemos dos personas que trabajan en eso solamente en, en, en ese departamento. Todo el año. Es, es un lujo poder ¿no? tener a dos personas haciendo ese trabajo. ¿no? pero no, no, A mí me ha parecido muy interesante todo lo que comentáis porque bueno de alguna forma también a nosotros nos interesa mucho conocer cómo lo hacéis para poder incorporar también en, nuestras, en nuestra producción del festival ¿no? este tipo de, de cuestiones. Yo tengo una pregunta también para Rosa. Eh, de alguna forma eh, me, pare, me, pare, me ha parecido muy interesante lo de esta experimentación y luego posterior, ¿no? con eh, intervención permanente de la arquitectura, eh, del urbanismo también en, en la ciudad de Londres. Y bueno, me comentabas en alguna conversación que hemos tenido eh, durante estos meses que eh, mantenéis un diálogo permanente ¿no? con, con el... La, así esto, no me no, comentó sí, sí sí con el eh, primero pabellón de dalich ahora se va a eh, mover eh, en una escuela local para un sitio para niños para jugar y esto es parte fundamental para nosotros que es similar eh, de otras presentaciones que material no se quita pero se, se usa o, esta manera u otra manera. Igualmente con los bancos, ahora tienen diferentes sitios en Londres eh, más permanentes. Pero eh, el único problema con esto es que cuando haces el concurso, si dices, en este momento todo es eh, especificado como temporal, porque si dices que necesita performar como permanente es mucho más caro, pero como sabéis que proyectos temporales pueden uh, durar mucho más. Uh, sí, y esta es la respuesta que siempre intentamos uh, buscar la segunda casa. Y luego con respecto a la, a la relación de, que tenéis con la institución, me decías que tenéis uh, una relación directa con la alcaldía, ¿no? incluso Sí, sí, tam, uh, trabajamos con alcalde directamente. Este alcalde ahora que comentó formía un equipo de 50 arquitectos como sus uh, abogados, adv advocates, no sé cómo se... ¿Asesores puede ser? Puede ser, y que se juntan cada dos o tres meses para comentar el futuro de construcción en Londres y festivales parte de este grupo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Javier, tienes un festival envidiable. Y referido a lo que estabais comentando con Londres, de las colaboraciones con el Ayuntamiento, tú ves que en el contexto español… ¿Alguna de las intervenciones, las investigaciones eh, pueden pasar a ser permanente en Logroño? ¿Pero ¿De qué tipo? No te he entendido. Las investigaciones, las intervenciones, como ocurría en Londres. Ah, las que las que, las que hacemos nosotros. Sí, que de repente te diga Cuca que... <risa> Cuca. <risa> Cuca es la alcaldesa. Entonces, Exacto. La información general. <risa> que a ver, cuando cuando me contó María el, el caso de Londres me dio cierta envidia, la verdad, porque siempre en sí, pues nunca no ha tocado, ¿no? De hecho en Logroño se siguen haciendo reformas en plazas bastante horripilantes, o sea, quiero decir, en sí, en ese en ese en ese es, departamento no hemos llegado. Quiero decir, ahí no, no ha habido, como yo a mí me encantaría que por ejemplo, nos, nos pe, no, si algún día quieren hacer algún tipo de, inter, de intervención eh, permanente ¿no? de uno de los espacios, por ejemplo, la Plaza Primero de Mayo, que han reformado hace poco de forma bastante chapucera, u otras, la Ciudad de México, bueno, y que no tiene ningún tipo de interés, eh, pues que nos llamaran nosotros ¿no? y que hiciéramos un proceso... Lo único que nunca llaman. Yo siempre, ya, yo debo decir que casi siempre he ido a las puertas para hacer las cosas, o sea, nunca me han llamado a mi puerta para hacerlas. Entonces, de, eh, no sé, yo eh, muchas veces... Eh, siempre, bueno, y, y la gente con la que trabajamos en ello, eh, hemos visto que hay muchas cosas por solucionar. Pero bueno, intentamos como abarcar hasta donde podemos. ¿no? El formato al final eh, lo que intenta es eh, que la ciudad consolidada se pueda ver de otra forma. No no, no intentamos ni ir a solares ni ir a espacios a la deriva. Porque creo que ahí puede haber otro tipo de acciones de, de, para, para consolidar la ciudad. no Y en Logroño hay muchos casos de solares vacíos, de medianeras por hacer. Y no queremos ser respuesta ante esos espacios que requieren de planes generales, de urbanismo y de otros eh, instrumentos de la ciudad que no corresponde a un presupuesto ínfimo y pequeño. ¿no? Sino que yo creo que eh, muchas veces el origen de todo el festival es al final, es decir, ¿por qué en las ciudades se hacen las cosas feas cuando pueden ser bonitas? ¿no? ¿Por qué si hay un mercadillo tiene que haber una caseta horrible y no puede ser atractiva? ¿no? ¿Por qué al final se usa el espacio público con eh, terrazas y veladores que te causan como espanto y no puede haber como una capacidad de mostrar cosas atractivas? ¿no? Y yo creo que muchas veces estamos tan rodeados de fealdad que se nos pega. <risa> un poco si el, el el interés es casi ese, ¿no? como intentar que eh, generar una capacidad de imaginación y de creatividad y que, y que haya muchas formas de responder ante el mismo caso y hasta el mismo problema, ¿no? Y que no sea solo eh, una cosa que, que me importa mucho al comenzar el, el festival, que no es arquitectura efímera para arquitectos que construyen solo lo efímero, sino para arquitectos que hacen casas, para arquitectos que hacen muebles, para arquitectos que, o diseñadores que tienen otro tipo de cometidos profesionales, pero que pueden dar respuesta para la ciudad, porque el, el, el fin último es que la ciudad es un bien común y que a través de la respuesta de todos y del colectivo, ciudadano, profesional, se configuren ciudades mejores, que es un poco como que en ese camino llegaremos. No sé si te he respondido. ¿Nagore tienes...? Bueno, muchas gracias por traer este elenco de panelistas <ríe> eh, y muy interesante lo que habéis eh, comunicado sobre la parte de medición. ¿Se pueden hacer cosas? Me dedico a ello. <ríe> pero no, mi pregunta va, sobre, eh, va un poco en línea también con la respuesta que estabas dando ahora, pero de las, desde la perspectiva del colectivo de diversidad funcional, es decir, personas con de, dificultades de, de movilidad del tipo que fuere, eh, incluso nosotros si nos rompemos una pierna mañana, ¿no? eh, si en esas reflexiones que hacéis eh, se tiene en cuenta este público. Y os, os digo porque de dónde viene esta pregunta. Si tú de manera casual o has nacido con ello y eres de este colectivo, lo más normal es que estás enfrentado a un tipo de arquitectura o de modificaciones que hacen muy evidente que tú necesitas eso. Entonces no es incluyente, te excluye porque tú tienes que ir por ahí y otros tienen que ir por otro lado. Entonces no sé si este tipo de cuestiones las, las trabajáis o, o cómo, si las tenéis en cuenta a la hora de hacer estas, estas cuestiones efímeras o más permanentes. Ah, es un tema muy difícil <risa> que, que has caído en mil... En la, uh, en la trienal um, que decidimos de, uh, abordar ese tema de una forma más sistemática en el Open House de Lisboa desde el año pasado um, lo que hemos hecho es que tenemos una consultoría uh, que es la Locos Acceso um, con quien ha, hemos trabajado um, a crear visitas adaptadas, tres tipos de visitas adaptadas para solo algunos de los espacios que están abiertos para personas que son ciegas o con baja o ambliúpes um, para surdos y para personas con deficiencia uh, intelectual. Uh, en términos de movilidad, no, no, no, lo único que, que, que hemos hecho es de indicar si lo espacio es uh, accesible o, o no es accesible, porque de, cual, porque de verdad la, la, la parte de la comunicación Uh, que podría ser hecha por un voluntario uh, uh, cualquier, eh, en cuanto que para esas otras uh, visitas que tenían verdaderamente de ser visitas adaptadas. Um, uh, El eh, año pasado te, teníamos un intérprete uh, para, de lengua gestual uh, portuguesa uh, que um, um, que estaban a ser de intérprete a especialistas, a arquitectos, a los autores que, que daban la visita a todos los espacios y que um, habíamos dado formación a, los, a un grupo de voluntarios que hacía visitas para personas cegas o para personas con dific, dific, uh, dificultad de uh, deficiencia intelectual. Uh, lo mismo este año. ¿no? Um, pero que no teníamos un intérprete de, de lengua gestual portuguesa, pero que teníamos dos voluntarios zurdos a hacer las visitas. Um, lo, que es, lo que es muy difícil de, de conjugar ese tipo de visitas adaptadas al Open House, porque es um, eh, eh, todo lo timing de producción no nos da el tiempo uh, necesario de traer ese tipo de público, que es muy difícil de, de llegar a ese público. Um, eh, de tal forma que este año lo habíamos sentido que es, es frustrante, no, no los habían dicho, que el número de visitantes es limitado, um, tanto el año pasado como este cerca de uh, 15 entre zurdos o um, ciegos o, o, o personas con, con deficiencia intelectual, um, tanto porque las, las, las asociaciones son muy fejadas um, Entonces, ¿qué, qué habíamos hab decidido que tenemos de pensar? En, ese, en, en toda esa temática de una otra forma que nos parece más fácil de llegar a las asociaciones de padres con niños con deficiencia um, hacer actividades y no, y no solamente a visitas más específicas eh, hacerlas también esas visitas más inclusas hacerlas, hacer visitas que son más sensoriales y eh, eh, que son también de, de sensibilización eh, más integradas. Es, una, es laboratorio, es experiencia. Um, en términos de movilidad, sí, es muy, Lisboa es una ciudad que no es accesible, es muy difícil. Um, eh, que es necesario muchos fondos para hacer algo que, que más permanente, tenemos que pensar cómo hacerlo. No suficiente, esto seguro. Y en eventos, uh, menos puede ser, porque, porque es como una plataforma donde otra gente organiza eventos, no tenemos tanta influencia de decir, necesita, necesita tener un interpretador así. Pero en proyectos en público, que... Pues uh, enseñé uh, más, mucho más. Es, yo creo que en Londres ahora es muy, muy importante y no puedes hacer nada que uh, no... Doesn't fulfill it. Um, pe, y uno de nuestros primeros proyectos en 2010 fue también un experimento para ver cómo un proyecto... Uh, Temporal puede uh, ser uh, permanente al final, y hemos hecho con un, uh, una oficina de arquitectos un ascensor pequeño, de, por ejemplo, aquí abajo, que se mueve como toilet flash. ¿Con, con, con, con, con agua. Con agua, como, como el baño, ¿sabes? Hidráulico, sí, hidráulico, y que fue como un test uh, si se, esto se puede implementar en sitios históricos en Londres que no tienen rampas o nada. Esto fue el máximo que hemos experimentado con este problema. Bueno, pues si no hay más preguntas, eh, me gustaría como agradecer vuestro tiempo, vuestra experiencia, vuestro conocimiento y si os parece, pues nada, les agradecemos, les damos un aplauso. Y...